Queridos amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les quiero mostrar una residencial A1, residencial Alamán. Aquí estamos ofreciendo un duplex de 158 metros cuadrados y quiero que por favor me acompañen en este recorrido para mostrarles los exclusivos acabados que siempre nos respaldan con Ancosur. Hoy día les quiero comentar que este dúplex está de ensueño, se encuentra en el Alto La Merced, su ubicación es magnífica porque es una zona muy tranquila, tiene áreas verdes, este dúplex tiene 158 metros cuadrados como pueden apreciar acá tienen unas mamparas de piso a techo que dan una iluminosidad al ambiente que aquí vas a ahorrar en luz definitivamente ahora quiero que me acompañen al área de la cocina que les va a fascinar esta cocina es de ensueño, mira tenemos muebles altos y bajos, la grifería que trabajamos con, con la grifería de la marca Fratelli, acabados finísimos, utilizamos mucho el mesón de cuarzo mira la cocina es modelo americana, modelo abierto, modelo bastante extenso como tú ves esta área es de 158 metros cuadrados para que tengas y hagas las comidas a tu gusto y qué más con una vista impresionante como tenemos la de la sal aquí tenemos un cuarto interior que les voy a mostrar también igual con nuestros closet empotrados y siempre con los acabados de primera que nos tiene acostumbrado a un cosur, por supuesto este es en el primer nivel aquí también tenemos un baño los enchapados del piso a techo nuestro banitorio, igual con nuestro mesoncito de cuarzo, con nuestra grifería, nuestro lavatorio, siempre a uno Ahora nos vamos a ir al segundo nivel. Miren este modelo de escalera flotante. En el segundo nivel vamos a encontrar dos dormitorios, también hermosos, cada cual con su servicio higiénico. Quiero que veas esta parte que le da ese toque chic, ese toque de glamour al, al duplex. Y manejamos mucho los dicróicos, ¿no? Porque los dicróicos generan una luz indirecta, una luz que no se centra mucho y le da ese espacio, esa calidad a los ambientes. Y llegamos a lo más exquisito, a la habitación principal. Contamos con este closet, mira, bastante grande, bastante amplio, para esas chicas que tienen demasiado ropa, para esas chicas que, que desean organizarse mejor este closet es ideal, cabe recalcar que en el segundo nivel todas las habitaciones tienen su servicio higiénico y para comentarles que Residencial Adama se encuentra en el Alto La Merced, estamos en el quinto piso, este duplex es el más lujoso de todo Huancayo, así que no te puedes perder esta oportunidad, ya sabes en dónde contactarnos que es a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, nuestra página web como es www.ancosur.com.pe no te puedes perder esta oportunidad, Tienes que obtener este duplex ya. Y también para más información nos encuentras en nuestras oficinas de venta como es Girón Las Orquídeas 207, la cuadra 13 de Carmen Insular. Alguna referencia a una cuadra del Parque Grau. No te pierdas esta oportunidad, somos Ancosur. Vive diferente.